Está comenzando una nueva edición de la fiesta del inmigrante aquí en Berizo. Exacto, y por eso estamos en comunicación con Angie, Angie Herrera, ella es secretaria de la Asociación de Entidades Extranjeras de Berizo. Hola Angie, buena, buen mediodía, bienvenida a Reza de Radio Estación Sur. Hola chicos, muy buenos días, muy buenos días, gracias por comunicarse. Bueno, una nueva edición de la fiesta comenzó la semana pasada y sigue durante un mes más casi. ¿Qué expectativas tienen para este año? Correcto, correcto. comenzamos el, sábado, el domingo 4 de septiembre con el Día Nacional del Inmigrante, todos los años comenzamos ese día los cuatro siempre los cuatro es el inicio de la uh -huh. fiesta provincial del Inmigrante, y culminamos el 9 de octubre eh, con el tradicional desfile por la avenida Montevideo. ¿Es la fiesta número 45 que se hace del Inmigrante? Sí, sí, es la fiesta número 45, es digamos la fiesta más antigua de toda la Argentina que celebre... Eh, sobre la inmigración, ¿no? De la fiesta de inmigración más antigua de toda la Argentina. Angie, ¿cómo es hoy la fiesta? Porque, a ver, eso entiendo que hace 45 años vos todavía tenías muy fuerte. Yo, yo recuerdo, por ejemplo, el abuelo de un compañero mío en la facultad que era este ucraniano, bueno, que, que había venido, este, digamos, el periodo de entreguerras, digamos. Tenías todavía muy vivo lo que era la. la la gente que había venido, la gente que había bajado el barco, eh, estoy entiendo que ya son sus descendientes, ¿cómo, cómo se mantiene vivo? digamos, ya son argentinos, descendientes de? ¿Cómo se mantienen vivas las tradiciones eh, pasando la generación? ¿no? Digo, por ahí hay gente que hasta ni hable el idioma de, este, de, de, de, de su lugar de origen, pero ¿cómo, cómo se mantienen esas cosas? Esa Correcto, es así, por ejemplo, yo tengo 34 años y la fiesta tiene 45. Claro. La fiesta comenzó y yo todavía no había nacido. Claro. Sí, sí, es. es se mantiene las, las tradiciones de. Por ejemplo, yo mi bisabuela no la conocí y la, conoz, la conozco a través de, de relatos, de documentos que, que guarda la familia. ¿Tu bisabuela era ¿no? de dónde, perdón? Mi bisabuela, mi. Eh, es una tierra de inmigración, tanto provinciana mm. como, como extranjera, ¿no? Mis abuelos paternos, como eran el apellido Herrera, eh, son sí. de Santiago de Bolescuero, ah, ah. Fundaron, fundaron el Cristo de la vida más grande acá, de, de la ciudad de Benito Y mis abuelos maternos son italianos y libaneses mm -hmm. eh, Así que bueno, ahí está mezclado, ¿no? Los diferentes tradiciones familiares se, se mezclaron ahí Pero um, sí, eh, nosotros es a través de relatos, ¿no? Yo claramente no, no sé, sí, conocí a la mamá de mi mamá, que era italiana, uh -huh. pero... Um, pero muy poco tiempo eh, hasta que, que falleció, bueno, se transmiten de generación en generación, ¿no? Yo, las cosas que nos quedan de familia, en los domingos, que todavía y se mantienen, y, y mi nena dice, ¿por qué lo hacemos? Bueno, porque lo hacían los abuelos y nosotros lo vamos a hacer, así que es una cuestión de, de mandato, lo continuamos, pero siempre es alegría, ¿no? Es algo que nos da mucho placer recordarlos y la fiesta de tiene que ver con eso, con celebrar. Más allá que la llegada y la expulsión de esos países de origen no fue, no fue una cuestión de que tenían ganas, porque vamos a ver qué pasa afuera, o eh, porque aumentaba el nada, sino una cuestión de vida, una cuestión, estaban en sí, guerra, fueron como expulsados, ¿no? de uh -huh. por ejemplo en el Líbano que estaba invadido en esos tiempos con el, con el Imperio otomano, todos los, he hecho el pasaporte de mis abuelas dice imperio otomano, era mujer, ella por eso pudo salir, porque el que era varón no tenía posibilidad de irse, porque a partir de los 12 años el, los, el Imperio Otomano los mandaban a pelear con 12 años, imagínate lo que podrían durar en una guerra. Eh, entonces, y bueno, antes que antes que cumplan 12 años o a los 10 años, las familias decidían que los, los varones se basan en ir a otras tierras. Y bueno, y la, y Argentina fue un punto ¿no? de llegada por esta cuestión de la mano de obra. Berizo tenía que ver con esto de los frigoríficos, uh -huh. eh, la, el instaladero que comenzó con, con Juan Berizo eh, por eso la ciudad se llama Berizo, digamos, y, y esta cuestión de los de los frigoríficos, por eso la ciudad de Berizo no es esa ciudad con, común de, de la plaza, la iglesia, eh, la municipalidad, no, no se sabe, en Berizo está todo separado, no está todo junto, sí. y a cuadras de distancia, es una ciudad que mira al mira río. Me fui el tema, ¿no? Con esto. Me fui. No, pero Entonces, hace, sí. hace absolutamente a la identidad y, y al sentido que tiene esta fiesta. Eh, Angie, ¿qué nos podés contar de lo que se puede hacer hoy en, en la fiesta del inmigrante? Bien. Bueno, hoy eh, bueno comenzamos el 4 de septiembre con el encendido de la Antorcha votiva, un evento que ya pasó, pero es muy importante, es muy simbólico que, tiene, también, que, que, que comienza la colectividad griega, también es simbólico con los Juegos Olímpicos de Atenas se recorren todas las colecciones viendo la antorcha que le da inicio, ¿no? Esa antorcha que nos da amor, eh, eh, toda la ilusión de esa nueva fiesta. Nosotros continuamos con diferentes eventos, este fin de semana tenemos eventos gastronómicos, uh -huh. eh, hay eventos bueno, en el local en las casas la, la, la calle de Nueva York, también una ciudad muy, una calle muy, con mucha historia en la ciudad de Berizo, eh, la, la, la Sociedad de estrangeras tiene un local gastronómico donde ofrece comidas típicas, hoy baile hoy de colectividad y comidas típicas, pero no hay una de una colectividad, sino de todas, un poquito de cada una para poder gustar los sabores. Después tenemos diferentes jornadas, ¿no? hay, hay actividades deportivas que tienen que ver con la fiesta. La fiesta atraviesa toda la ciudad en los diferentes ámbitos: no uh -huh. cultural, literario, deportivo, eh, social. El, bueno, también solidario. Este martes uh -huh. se va a realizar una jornada de donación de sangre, ¿no? sangre inmigrante. Con el Centro de Hemoterapia de la Ciudad de La Plata, va a estar la sociedad italiana, se va a estar donando sangre. El sábado que viene, 17 de septiembre, se va a hacer la presentación de las representantes culturales del In inmigrante. Nosotros ya no hablamos más de reinas, sino hablamos de representantes culturales. Bien. Y también la elección del primer embajador, ¿no? Uh -huh. Este año, por primera vez, también va a estar la representatividad masculina. Dentro de la, de, la, de, la, de la fiesta del inmigrante Qué importante camino, eso de tener sí. eh, Perdón, pero me, me queda con esto De eh, no llamar más re, Reina, incorporar La figura de embajadora Y también de un embajador ¿Cómo fue ese debate también hacia el interior De la comisión organizadora O de, de, de, de también de la ciudad? ¿Cómo se, ¿Cómo se pudo trasladar ese debate? Que sí. sin duda se está atravesado por la perspectiva de género No, totalmente Mira, en la asociación eh, Bajo bajo diferentes no diferentes corrientes, diferentes paradigmas, siempre fuimos eh, ayordándonos ¿no? y no y adaptándonos a, lo, a los nuevos tiempos. Por eso también nosotros no hablamos más de crisol de razas, más desterramos, digamos, la palabra ¿no? No, no quiere decir que antes estaba mal y criticamos sino que era, respondía a los tiempos que se corrían, no y entendemos que el crisol destruye la identidad de cada uno y entonces hablamos de una diversidad cultural, hablamos de un mosaico multicultural y no de un crisol destruyendo la identidad de todos para generar una ¿no? Acá todas las las diversidades las culturas son importantes. Y en esto incluye la perspectiva de género, una demanda que, que tenía que ver con el, digamos, los, los varones las distintas colectivas, decían, bueno, pero si ahora no se dice más reina, ahora se dice embajadora, cultural, que tiene que ver que representa una cultura, que tiene que ir a definir la cultura de todas las colectivas, bueno, nosotros también queremos hablar, nosotros también podemos representar uh -huh. esa cultura y somos parte. Y claramente que los hombres también son parte, es una parte muy importante, no solamente podría ser representada por mujeres. Así que es un debate que se venía llevando año tras año, y bueno, este año dijimos, bueno, quién, quién ¿hay colectivas que tienen, tienen representantes? Sí, bueno, perfecto, este año vamos a elegir por primera vez el embajador, y la verdad es que tenemos cinco candidatos, cinco candidatos fueron los que, cinco colectividades ¿no? que, que se animaron, pero um, la verdad es que la ciudad o sea, está muy, muy interesada a ver qué pasa y cómo se da ¿no? esta pareja cultural que hace a ser que represente a la ciudad. Eh, Angie, eh, volviendo por el anterior, más, más que a lo puntual de la fiesta No, que recién lo, lo pensaba mientras te, te escuchaba hablar, nunca me lo había preguntado Pero no, ¿pero ¿qué tuvo Berizo? ¿Por qué fueron todos, eh, digamos, fue, fue o, o tanta gente que venía de otros lados fue a instalarse allí? Bien, recordemos que en la época de la Primera Guerra Mundial, eh, así que me estoy yendo y, y todo lo que viene después, Argentina había tomado una política de población en uh -huh. ese momento y, y, de, y de diferentes habían instalado uh -huh. fábricas Berizo fue un lugar puerto el puerto Los puertos estaban en, en, en Buenos Aires, en Comodoro Rivadavia, en los puertos legales no para el ingreso de sí. ciudadanos Berizo, perdón, era parte eso? del Partido de la Plata entonces, ¿no? El puerto de Buenos Aires Berizo es, no, Berizo es, un, es autónomo a La Plata, en esos tiempos sí, dependía de, de la ciudad de La Plata claro. pero hoy en la actualidad sí, sí, hoy, sí, no, no, te, te decía en ese entonces, digamos la época de la pero Primera eso, ¿no? Guerra sí, sí, sí, Berito dependía de La Plata en, de la Partida de La Plata pero por ahí la pero pregunta, tengo... a ver, sabemos que el país tuvo esta política de población, pero el país por, muy no extenso, a... ¿por qué fueron Busque. puntualmente ahí? por qué porque se instalaron los frigoríficos el árbol y el sur claro. los frigoríficos que hoy, eh, hoy claramente están están las ruinas y estamos intentando no generar como a un busteo, entonces al llegar al Hotel Los Inmigrantes en Buenos Aires a dar destino, Berizo era uno de los destinos eh, de opción, ir a donde más venían, entonces al venir familias acá, las familias mismas avisaban su país de origen para que vengan a Berizo, de hecho hubo inmigración extranjera y inmigración provinciana en la ciudad con respecto a esos frigoríficos, todos ubicados en la calle de Nueva York, los dos, Ahí, en los, ahí se cuentan los comentillos, se formaron los comentillos, estos hoteles de camas calientes porque trabajaban en la jornada de 12 horas. Trabajaban 12 horas, dormían 12 horas y después seguían trabajando. Pero corresponde a eso, a, la, a los dos frigoríficos que acá se construyeron, en inglés. Bien. Estamos en comunicación con Angie Herrera ella es secretaria de la Asociación de Entidades Extranjeras de Berizzo. Angie, invítanos a esta 45 Fiesta Provincial del Inmigrante. Bueno, los invitamos a vivir próxima a esta edición de la 45 Fiesta Provincial de inmigrantes. El domingo 18 de septiembre, en la explanada del Puerto de la Plata, ubicado en calle Montevideo, Nueva York, se va a vivir el arribo simbólico de los inmigrantes, el evento más lindo que recrea la ciudad de los inmigrantes. Nosotros podemos ver el ferry, va a haber 400 personas que van a embarcar ese ferry, todos vestidos de inmigrantes de esa época, con recuerdo de sus abuelos, con pasaportes en mano, con maletas de, antiguas, Van a a recrear este arribo, ese desembarco de cada uno de los inmigrantes, el evento más emotivo que tiene que tiene la fiesta del inmigrantes. Y a partir del mediodía también van a poder degustar eh, comidas típicas de diferentes colectividades, también en ese mismo lugar, hasta culminándolas a, a las 20 horas con, con diferentes shows y baile de, de los de las colectividades. Después continuamos, a partir del 23 de septiembre hasta el 9 de octubre ya va a estar instalada en el Parque Cívico de la Ciudad. La carpa, la carpa de los inmigrantes, donde bueno, se van a ir todas jornadas de, de festivales eh, y gastronomía típica para culminar el 8, de ese, el 8 de octubre con la elección de la embajadora provincial del inmigrante y el domingo 9 de octubre el desfile de clausura por la Avenida Montevideo. Muchas gracias por tu tiempo, tus minutos para Radio Estación Sur, y sin dudas que nos vamos a, a estar pegando una vuelta por, por Berizo para celebrar otra vez la inmigración y esta fiesta que es tan importante en, en la ciudad. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos a todos. Hasta luego. Saludos. Era Angie Herrera, secretaria de la Asociación de Entidades Extranjeras de Berizo, invitándonos a la 45 Fiesta Provincial del inmigrante.